Algo puede quedar, poco, pero algo queda Por un diamante o un cacho de oro Chavales, pero no lo metes al día, por favor, yo lo pido, eh Bien, pues justamente cuando grabé el vídeo de los relojes, al poco tiempo me contactó una persona que era un trabajador de, de la fábrica Que bueno, os dejaré el vídeo por aquí, creo que es, por si no lo habéis visto os lo aconsejo y me pareció bastante interesante volver a lo que es el sitio para que me explicara un poco cómo funcionaba todo, su experiencia dentro de, de lo que era el trabajo. Y bueno, lo grabé hace mucho, pero como daba muchos datos que podían desvelar la ubicación del sitio, tampoco lo quería subir. Y me enteré hace poco que es que la fábrica la han quemado, por lo que digo, bueno, es que la voy a subir ya porque si no lo subo ya, mmm, ya yo qué sé. Así que eso, que tampoco molestéis mucho en buscar el sitio porque es que ya no, que ya no hay nada, o sea... Está quemado. No lo vais a encontrar como, como está. Así que prosigamos. Estamos otra vez aquí en la fábrica de relojes. Quiere decir que no solo es fábrica de relojes, sino que también tenían parte de joyería. Y bueno, para esta exploración pues no he venido solo, he venido con Roberto. Hace 10 años estuvo trabajando aquí hasta que se despidieron. ¿no? Sí, me despidieron. Y bueno, para ponernos un poco en la situación, esta fábrica la llevaba una persona que era, tenía bastante dinero, ¿no? Sí. Después de que muriera el dueño, pues esta empresa la, la llevaron sus hijos, les tocó la lotería y pues parece ser que bueno, cada uno luego se dedicó a otras cosas, por lo que esta empresa cerró. Cinco o seis años lleva cerrada más o menos. Así que nada, vamos para adentro. Y ya está por culo <risa> pues nada más entrar encontramos esta sospechosa escalera que comunicaba con, con el techo y no sabíamos la verdad que era hasta que empezamos a ir unos golpes por lo que nos demos cuenta de que aquí había alguien más haciendo unas áreas un poco sospechosas así que teníamos que ir con mucho cuidado Hacían una vez, la, una vez al año eh, en plan una quedada de, de de ricachones como llamaba yo mm. Y todavía alquilaban todos los Mercedes, los taxis Mercedes, todos, y vine a recogerles todos en coche Mercedes. Pues vamos a explorar todo lo que es la zona arriba y vamos a tener que tener un poco de cuidado porque justamente hemos venido, como habéis visto, pues hay gente que ha venido, pues lo que es a, a robar y llevarse cosas. Y literalmente ahora están arriba dando un montón de golpes. Así que bueno, a pesar de que creo que no pasará nada, o sea, porque ellos estarán a su rollo, nosotros a lo nuestro. De todas formas, hay que tener cuidado porque nunca se sabe las intenciones que pueden tener, así que vamos para allá. Vale, a ver, estamos en la, justamente ya en la, lo que es la primera planta, que aquí es la zona donde estaban todas las cosas de oro que, que hacían. Aquí se, había, se ponía una persona ¿no? y lo que hacía era básicamente pulir oro. No, pulir tanto relojes, cuartos, todo también. Sí. Cualquier reloj, cualquier esfera, cualquier. Sí. Lo pulían todo aquí. Vale, pues estamos en la zona que esto has dicho que eran también como oficinas, ¿no? Oficinas. Y me ha dicho, bueno, eh, lo que está justamente detrás mí, que es eso, ahí que bueno, como el agujero está bastante más grande que la última vez que vine, o sea, que ahí guardaban lingotes de oro, ¿no? Uf, o sea, tochísimo. Lingotes de oro. En... A ver, es que son cajas fuertes, súper tochas, pero... Uf. Voy a contar una anécdota, ya que tengo aquí este décimo de lotería, que es que bueno, todos los años eh, los empleados que trabajaban aquí pues, decidían un número y compraban decimos para todos ellos. Y bueno, básicamente ese año pues, eh, Roberto no, no decidió comprar lotería porque encima le acababan de despedir. Y da la casualidad de que justamente ese año tocó Así que, fijaros la, la curiosidad de que podrías tener ahora un poquito más de dinero, ¿no? Pues mira, compraba siempre tres, sí. tres boletos. Sí. Uno para mi madre, otro para mí, otro para mi tío. Bueno. O sea, compraras tres boletos y, sí. y ese año no... Muy hubiese, pues con 18 o 19 años, hubiese ganado a lo mejor 600.000 euros. Uh -huh. O sea, hubiese comprado un cochazo, <risa> o muy se hubiese gastado, hubiese comprado un piso. Ya ves. Con esa edad, recaché con el carnet, yo compro un cochazo un cochazo sí. que, que bueno el número este sí, eh, también les tocó a, a lo que son los a los, jefes, sí. a los jefes o sea les tocó a los jefes de aquí Uf. que Uf. si ya tenían mucho dinero pues aún tenían más dinero más o menos fue ese uno de los motivos no por los que cerró sí. o sea invirtieron en otras cosas y, y bueno pues esto se fue un poco a la mierda aquí trabajas tú no aquí está, aquí está, aquí está. De mesa, aquí hay otra mesa, ahí hay otra mesa, había filas de tres, sí. tres filas de mesa y otra aquí otras tres filas de mesa. O sea, y tú te sentabas aquí. Y yo me sentaba aquí. Sí. ¿Y cuál era tu función aquí? Eh, de todo, desde cambiar pilas, de todo, de, todo, de correas, cualquier, cualquier cosa que tenía que hacer al logro, no? hacíamos ¿no? ¿Pero de mantenimiento ¿no? o fabricación? O sea, de, ¿reparación de o...? Reparación. Reparación. Todo reparación. O sea, que esto básicamente era un taller de reparación. Exacto, este estaba está... el taller de reparación de relojes de Forum. pero trabajamos también en otras marcas. Sí. Tanto Adolfo Domínguez como Caramelo. ¿Caramelo? Caramelo. Pues esa ni idea. Es una alta gama, Se sí. comillas. ¿Te cuento una nota graciosa? Sí. Ayer ah, me una a reparar tu móvil o algo, o sea, tu, móvil, tu tu reloj. ¿Qué hace esto en una fábrica de relojes? Esto es un... Un esmalte. Un esmalte de uñas. Pues eso, cuando alguna de las correas, o cualquier cosa de cuarzo o de, de acero, se le saltaba el, el color, o sea, esmalte o lo que sea, pues en vez de cambiar la, a otra correa, que no sería más caro, la pintamos, le damos laca... ¿Y ya está? ¿En serio? <risa> sí. Bueno, supongo que es que venir aquí, o sea, cuando estás trabajando, y después venir aquí y encontrártelo así, debe de ser chocante. Joder... Bueno, pues Muy buenos momentos. Entra otro día o sea, a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Todo lo que ha o sea, pasado, más tiempo aquí que en mi casa. A continuación, observamos al chatarero en su hábitat natural. Está en época de hibernación, por lo que necesita recolectar el máximo de metal posible. Habrá que ir con cuidado. Trabajo trabajado aquí hace 10 años, macho. Para liarla, para aquí, así haciendo... Y, y, y lo vídeo tengo que venir. Yo he en la relojería, ya relojero. ¿Son buenos relojes? Los de cuarzo no, los de oro sí que eran... eran buenos. Pero todo, todo oro lo metían aquí, porque ésta todavía la... Pero diamantes y movidas. ¿Diamantes? y todo bueno. Diamantes no sé. La última vez es que había como un agujero, pero súper pequeñito, y digo, guau, wow, por ahí no creo. Y tenía burrizada de había por ahí Yo ya he pasado, he hecho ese cacho de agujero con una llave. No os lo vais a creer, pero justamente eh, cuando entré dentro de la caja fuerte, iba con la GoPro y los archivos de la GoPro los he borrado. Se me borraron por equivocación, por un accidente. Y no os lo puedo mostrar. Tengo imágenes de cómo era la caja fuerte un poco por dentro para que la vierais. Eso sí, os he de decir eh, que me costó mucho, mucho entrar porque era un agujero muy pequeño. Y bueno, pues por dentro tampoco es que había gran cosa. Ya la habían se ha todo. Eso sí, había algunas cajas fuertes que todavía estaban sin abrir, pero bueno, viendo cómo estaban las que estaban abiertas, tampoco me esperaba mucho de ellas. Eh, ¿Qué, en serio, ¿Te ¿que has entrado donde la caja fuerte ahí. Sí, Sharta Harcha, ¿vale? Pues es súper chungo, o sea, a mí, a mí me ha costado un montón. No, pero en el mario que está tirado en el suelo, Sí. levantarlo y subirse sí. al mario y Sharta. Claro, vamos así. Escuchamos, paso, yo, mira cómo estoy de bojón. Yo me he quedado flipando, tío escucha Y el agujero, yo con dos cojones he hecho yo, ¿vale? Sí. Había un agujerito así. Sí, ese es el que vi yo. Así. yo, el que vi yo me lía sí. con un así, bin, y vin pin y vin y vin hasta que le he vierto. Sí, sí. Joder, y dentro me... he picado en el otro, pero no es imposible. Ya. Pues me queda impresionado que vos... Escucha dentro, flipa lo que tengo, ahí. Ya. Eso de comprarse una buena lanza. Ya, y tienes que hacer un ruido de la hostia. No, la lanza no. sea, sale gas. Hmm. Y hace... Se lleva todo el cemento, el claro. Le he vierto la otra caja. La puerta, cuando está abierta, le quita quitado lo esto y solo tiene una capa de cemento así y la chapa. Ah. Sí, pero que puede haber algo. olvidado. olvidado. olvidado. Sí, o por un diamante o un cacho de oro. Diamante no sé. Ah, que los lingotes también se los lo han llevado. Tú eras tú. Como... Algo puede quedar. Poco, pero algo queda. La pedaza siempre da hay, ¿no? Es una mesa como esta, la tuya. No. ¿Sí? La mía era como. Eh, como esta. Esto lo dejaba siempre así abierto, más o menos. Sí. Y aquí guardabas, en plan, el destoneador, el pinche y demás. Aquí había un gancho para cuando tenías que pulir algún tornillo o alguna. cualquier cosa, tenías que lijar o cualquier cosa. Lo, lo ponías aquí y lo pulías. Vale, pues ahora hemos venido a la, eh, la zona en la que me encontré como que era como cosas así de dientes y tal. Era la zona de donde estaba el, la persona que hacía inscripciones en los relojes, ¿no? Exacto. Cuando alguien compraba un reloj o algo y quería poner algún logo o algo, pues él lo hacía aquí. Así que es curioso. Y por lo de, pues aquí lo del diente pues es porque hacían fundas de oro, así que esa es la explicación de todo. Por eso al principio me quedé un poco extrañado, pero bueno, ya está todo, todo explicado. Eh, aparte de los relojes, eh, también tenían parte de joyería, ¿no? Exacto. Entonces pues ahí pues, metían los lingotes de oro para fundirlos, por lo que, como les he dicho, a, a lo mejor en algunas cajas fuertes pues, se almacenaban los lingotes de oro. Y bueno, pues hay dos, dos hornos ahí, uno ahí en el otro lado, así que esa era su función. Todo lo que veis ahora mismo a mi espalda era la zona de los fresadores, que bueno, me ha dicho Roberto que esto ya cuando él entró a trabajar pues no está en funcionamiento. La producción ha derivado pues, a otros países, como eh, puede ser China, que la mano de obra es más barata, entonces para abaratar costes pues las traían desde allí, por lo que ya esta planta no tenía ningún sentido que siguiera en funcionamiento. Esto era todo como, o sea, todo está pintado, ¿no? O sea, que esto lo ha pintado alguien de... Exacto, contrataron a unos, unos grafiteros sí y, y lo estuvieron pintando. Y sí. a fin de mes no les pagaban o no sé cómo qué, qué movida hubo Sí. que no les pagaron. Pero tardaron como siete meses en pintarlo. Por ahí, sí. O sea, tardaron, o sea, tardaron un, bastante. Un, un, un, sí. Más de un verano. O sea, más sí, sí. de, más, de más, del, más tiempo de verano. Sí, sí. Y como no le pagaron, cogió y... Y pintó todo, o sea, estaba ya casi hecho, sí. le quedaba nada para que les pagasen ese fósil, y como sí. no les pagaban más, de lo, excepto los botes, sí. pintaron una línea morada por los ojos en plan, en plan así, sí. rayas, para estropear el dibujo. Por eso sí. tiene cara deforme la, la pata Claro, pues que, porque eso tuvo que venir otra persona. Venir otra persona y reformarlo de nuevo. Y bueno, pues espero que esta nueva visión pues, os haya gustado. Y nada, ha sido también curioso encontrarnos aquí a, pues, a chatarreros. A ver cómo lo digo. Hay que comprender un poco a la gente, que también es gente que está ganando un poco la vida. Hay veces, pues bueno, que no lo comparto, pues eh, cuando por ejemplo entran en sitios que están en perfecto estado, pues simplemente para destrozarlo o simplemente por llevarse... Eh, ...cosas de valor, lucrarse con algo que a lo mejor no necesitas... ...el curso normal es que la gente venga aquí para, para llevarse todo, para robarlo... ...y bueno, ha sido también un poco interesante y curioso encontrárselos aquí... ...y sobre todo a ver que también puede ser peligroso encontrarse a esta gente... ...hemos tenido la suerte que eran por lo menos majos y pues no ha pasado nada... ...pero tampoco os recomiendo que os los encontréis cara a cara... ...y nada, pues si os ha gustado el vídeo como está aquí Ronaldo, darle a like, que comentadme lo que queráis. Si en más vídeos, por ejemplo, que subo, pues, hay alguna persona pues, que haya trabajado o haya tenido alguna relación con ese sitio, pues me gustaría que, que sí que me lo dijera, porque me, me resulta interesante pues, saber un poco más de los sitios y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.